Es posible que muchos de vosotros ya sepáis de qué van los rayos, los siete rayos esotéricos, y que también sabréis que podéis calcular vuestros rayos, los que traéis de nacimiento en vuestro cuerpo físico, vuestro cuerpo emocional, el mental, que es lo que venís a aprender en la personalidad, a través del programa Pitágoras, que lo calcula. Y si habéis oído el vídeo del que os hablo de, lo, de los rayos, también sabréis que si me lo pedís, os puedo enviar sin ningún problema la hoja de los cálculos, donde podéis ver vuestra copa de los rayos. Pero todo eso os habla de los rayos que tenéis en el momento de nacimiento. Hay otra herramienta menos conocida por mucha gente, que es el test de los rayos, que os permitirá conocer los rayos que tenéis activos en un momento en concreto. Si queréis hacerlo, solo tenéis que ir a esta página web dorastami.com y aquí veis en el menú donde dice Varios veis cómo dice el test de los rayos activos actualmente esto te permitirá si haces un clic ir a un test este test sirve para ir contestando a las diversas preguntas que hay Veis, la primera dice comparado con otros soy una persona poderosa fuerza y firmeza son dos de mis virtudes predominantes aquí tienes que pensar tú en si te identificas con esto con esta frase si estás de acuerdo con la frase ¿En qué cantidad? El 1 sería un 0 equivalente a no estoy nada de acuerdo, no soy una persona poderosa, y un 7 sería estoy de acuerdo totalmente. Esta frase para mí es eh, correcta, eh, me identifico con ella. Entonces, si fuera así, marcarías un 7, ¿veis? Un clic aquí y quedaría marcado. Y así vas respondiendo a todas las preguntas. Pensad que tenéis que tener un poco de paciencia. No es que sea difícil, pero hay que leer bien las preguntas para entenderla bien y así poder responder correctamente. Y hay 140 preguntas lógicamente como podéis ver 140 son unas cuantas no se hace en 5 minutos pero tampoco tiene por qué ser demasiado largo entre 15 minutos y media hora depende de lo, lo lento que leáis lógicamente la primera vez yo estuve bastante ahora actualmente como la he hecho varias veces pues ya soy bastante rápido en ese sentido y tardó sobre unos 15 minutos o un poco menos quizás este botón sirve simplemente para ir al inicio veis al principio que quede claro que esto te va a dar una idea sobre los rayos, que en este momento estás trabajando más, están más activos. Y eso tiene que ver con, evidentemente, lo que tú traes de nacimiento, pero no son necesariamente los que tú traes, sino es la combinación de los rayos que tú traes de nacimiento, que eres así por haberlo aprendido en otras vidas, más lo que a lo largo de la vida has ido aprendiendo, lo que te has encontrado, que te ha ido cambiando evidentemente, y lo que en este momento, las circunstancias de este momento te obligan a trabajar. Por lo tanto, te dará una idea de los rayos que en este momento están más activos. Y te lo da... Como puedes ver, si una vez uh, tienes todo esto rellenado, los, uh, todas las 140 preguntas, si dices evaluar, te da un resultado. Aquí como no acabo de contestarlas, el resultado no existe. Pero como precisamente para poder uh, este test ver un resultado, acabo de hacerlo en otra en otra página. Veis un resultado de unas preguntas, bueno, unas respuestas mías que acabo de hacer. Esto sería pues un ejemplo. Acabo de contestar las respuestas y en este momento, fijaos, como tengo un tanto por ciento muy grande, la barra azul, el rayo segundo de amor-sabiduría, la siguiente sería la verde, el rayo tercero de actividad inteligente, la siguiente sería la de ciencia concreta, el quinto rayo, y la cuarta sería el primer rayo de voluntad y poder, el color rojo. Todo lo que sea por debajo de un 19% o algo así, son rayos como este, el amarillo, el sexto de devoción, el fucsia o el violeta, que en este momento prácticamente no estoy trabajando. Todo lo que esté por debajo de un 19% se considera irrelevante, que... Algo tenemos, porque es inevitable, siempre tenemos algo de esas características y las estamos usando, pero no son eh, importantes. Fijaos que se nota mucho mi faceta de profesor, eh, enseñar la sabiduría, que tiene que ver con los cursos que doy, no solamente los online, sino también los presenciales muy fuerte, y luego la actividad inteligente que también es bastante fuerte porque estoy realizando muchas actividades, tiene mucho que ver con eso no solamente enseñar, sino que estoy en la radio, estoy escribiendo libros estoy haciendo cosas de informática, etcétera, ¿no? hago muchas actividades y la siguiente sería la ciencia, sigo siendo una persona muy mental muy racional y la fuerza de voluntad y poder la he tenido que ir desarrollando en mi vida a pesar de que en mi copa no la tengo para nada este es simplemente un ejemplo de acuerdo aquí lo podéis ver por lo tanto esto lo podéis encontrar en esta página web dorastami.com. y si tenéis alguna duda pues me la podéis preguntar a través del mail que disfrutéis de esta herramienta y veréis cómo os puede dar muy buenos resultados